Yeah. Huh. Huh. Yeah. Todo el día acostado, que me ha costado? Últimamente no estoy de acostado Una hora un por un mensaje, yo conectado Necesito pasaje, por otro lado No me dice nadie, me siento atrapado, atrapado Pasado mañana, voy a estar pensando en el pasado no Me digas que soy pesado No me hablé de mi amiga ni de ningún no Quiero saber de ti y de nadie más no ¿Por qué tú no contestas? Pero me lindo, me como una menta tú menos pesca, mi cama aumenta Teniendo fe pa' que tú no mientas no tengo por qué, pero no la intento pienso en ti, me inventan tan lenta Te pregunto y te pierdo, esto no cuesta No es mi asunto, pero lo aparenta. Todos los segundos, más 50 Todos los minutos, más de 30 Para dos por tres Tú no contestas No entiendo por qué No me estoy no de degustado. Un hora por mensaje, yo conectado. Necesito pasar aquí, pa' otro lado. No me dicen nada y me siento tapado. atrapado. Atrapado, mañana, voy a estar pensando en el pasado. No Mentira, que soy pesado. No me hablé de mi amiga, ni de ningún fuliano. Quiero saber de ti y de nadie más. Debo voy a mentir. Salí a buscar, Te quiero, con verdad, no me quiero Cuando chico estoy bien, en una matadera En la calle hablando compatero 110, desde primero No soy el 10, yo soy el primero que me ha costado? Últimamente no estoy degustado Una no hora por mensaje y yo conectado